A ver, a ver, cuidado. Yeah. Que de gente estamos aquí, eh. A ver, vamos a organizarnos. Un segundo. Venga, este. ahora tiene el topa, lo siento, Karin. A ver. A ver. Sofía, Karin. A ver. Vale, toma Lucía. Bueno. Vale. Misión imposible. Ahora. Ahora nos vamos a ya, eh, que te, que te come de arte. Sí. Ahora sí. Ahora ya estamos organizados. Hace un poco duro, pero... Lucía los primeros días... O sea, Sofía, los primeros días tomaba el vive como muy tumbada y lo hemos ido acostumbrando poco a poco a que, a que apoye la mano por lo menos se levante más de atrás, como más erguida y ya... Perfecto. De hecho, ahora, porque no puedo más, pero... <risa> Normalmente, apoya ya su pierna derecha y, y el vive apoyándola. Ahora nunca no puede disimular que acaba de dar un biberón. No no, no, no. A ver... A ver. Ahora, hace cariño, lo siento, a ti te toca esto. Pues mirad, ellas dos tienen mi mené radial, como Sandrita, ¿os acordáis de Sandrita? Bueno, le están haciendo la cura a cata. Están aquí Sil y Ani. Y luego aquí está Lorna. Sujetando a Violeta que está mirando y conociendo a las que van a ser sus hermanitas. No, no. De y... hecho, bueno, Violeta estaba en la misma granja que Lucía y Sofía. Sí. Íbamos a por ellas y bueno, pues fue un regalo del destino que apareciera Violeta. Sí, sí, sí. Habían nacido un poquito antes y, y vine acompañándolas en el viaje. Sí. Mira que me tomar así me gusta. Ha costado, pero. Sí. A super Sofía bien. sobre todo los primeros días costó un poquito. Sí. A ver, cuidado. Muy bien, ahí ahí, levantando un poquito. Pues ella tiene como Sandrita, que tiene las dos manos con el melee radial. que está hecho es un fenómeno. Y ella lo tiene como madroño, en una mano. Esa manita es la que tiene y la otra la que tiene. está haciendo la cola. Sí. Es que él tiene unos salarios distintos de vives. Porque sí. toma más vives con menos cantidad. Claro, más pequeñito. Porque más pequeñito. Lucía y Sofía están haciendo tres tomas diarias Y, y luego han empezado ya a comer en un poquito Pero van comiendo Aquí ya que coges aire Es la primera vez Yo creo que tarda menos que, que la hermana Al principio le cuesta ya más comer Muy bien ya, ya, Ole, ya estamos Y mirad Ella Pasa lo que a Sandrita, aunque está a pierna, tenemos esperanza que con la rehabilitación vaya apoyándola. Ah. Lo que pasa que de momento, aparte que necesita coger fuerza, claro, con la rehabilitación, pues a veces se le rota un poquito al apoyar. Pero a veces la deja recta y se llega a quedar de pie pues un poquito. ah ¡Qué bien! Y bueno, Lucía la verdad que no. Lucía no, no es una cera, ya. A ver, vale. Nada, ya va cogiendo fuerza de atrás como sonrita. Mira, a ¿eh? ver, se levanta ya sola. Guau, wow. ¿Qué pasa, Lucía? <risa> <risa> Qué corta, si os vive, ¿eh? Siempre sí. con cortos. Nunca está, está siendo su papá adoptivo. Y es que duermen con él y todo. Y bueno, pues ya veis lo que le quieren. A ver. Y Arce es que siempre que ve un ¿no? Bueno, Arce le está cuidando sí. a SIL. Pero SIL sí, ahora está aquí. La veterinaria el santuario que está aquí con Catalina poniendo los mensajes y todo. Y muy bien. Bueno. Y Sandrita ahí, ¿qué pasó? Preciosa. Este va a ser el, el dormitorio. Bueno, ya aún no duermen aquí, pero cuando estén todos juntos va a ser el dormitorio más bonito del mundo. ¿Qué pasó? ¿Y tú qué? Tú en breve ya, ¿no? No queda nada <risa>